a este nuevo video um, ya esperen que pongo Wacky Wizards vamos a jugar Wacky Wizards vamos a, um, a mostrar los secretos y los nuevos mensajes y también cómo funciona el bot y um, algo del nube primero que todo comencemos a Crear, vamos a hacer lo de la bruja. Para hacerlo de la bruja, les recomiendo que tengan a la mano esto. Para así, a ver, me lo tomo y me voy volando. A ver, abajo. e em, interactúa podemos intentar otra poción necesito otra vez em, una medusa entonces toca ir em, por una medusa em, que está justo allá y después de que mostremos todo lo de Wacky Wizards vamos a jugar em, Piggy Build Mode y entonces vamos a jugar la casa. También, tristemente, ya no va a ser más actualizada la casa. En realidad, va a tener, sí, va a continuar siendo actualizado. Pero digamos que. Que luego ya vamos a parar de actualizarlo. Porque eh, estamos en desarrollo en un mapa nuevo que es de Among Us. Entonces Glinda The Glitch interact. Ok, entonces ahí tiene. Y, en serio... Yeah. Yay. Vamos a cogerlo. Un Cactus card. También cambiaron a las brujas. Y a mí no me encantó este rediseño tanto. O sea, no tanto. Porque a mí me encanta más el diseño de antes. Que. Que. Que este. A ver. Entonces, ella. Mmm, Grilda me acabó de decir. Que tengo que ir a la cueva. O sea, en donde está el objeto de la araña. Que. Entonces que porfa A ver, que como estaba diciendo eh, Otra. Ahora se me olvidó lo que iba a decir Dios eh, Que Ay, sí Que eh, Muy pronto voy a hacer una colaboración especial Sí, una colaboración especial con alguien con alguien que es uno de mis amigos entonces a ver vamos vamos que le tengo que darle este murciélago entonces les voy a también si llegamos a 15 mil likes voy a mostrar mi cara pero muy rápido en un video a ver si esta poción es el truco Pues yo no creo Pues gracias, aquí te doy estas gemas Bien, ahora, eh, por lo que ya hicimos esto Ahora, eh, les voy a contar un secreto eh, Cuando ustedes um, Digamos eh, Derrotan a Mr. Mega Rich, consiguen gemas extra si sí, consiguen gemas extra Y eso es lo cool, chévere Además miren que ya había grabado este video Pero pasó un error y, y se dañó el video Además duraba una hora Entonces ahora lo que vamos a hacer es probar el bot Esa es la segunda cosa que vamos a hacer Oh ¡Ah! ¡Hola! También, eh, miren, cuando le das Bird, miren lo que pasa, Floating Potion, dáselo a él y él va a decir... Y esta poción está re buena Entonces eh, Sí, el bot Puede funcionar de estas formas A ver Entonces, a ver, le quiero Darle Un, un rocket Ah, descubrí otra forma De hacer un rocket A ver, me la voy a tomar se la voy a dar, se la mueve, ven a ver qué pasa. ¿Qué? Ese es el Rockhead. Entonces, a ver qué. Si quieres verlo explotar, mira lo que pasa. Ah, Quiero hacerlo así. Así. que no firework potion. Ay, no, ay, no. No, no, no. Tengo que bajarle la calidad. El calidad gráfica un poquito. Subamosle un poquito. A ver, listo, listo. Ya, ahí, ahí es perfecto. Ven. Esta se ve aún mejor y ahora ya. Así, eso. Ahora ya no tiene errores. Fireworks Potion Gyre Este es Nuxi Fireworks Potion. Eso nunca lo quiero tomar nunca más. Ah, y entonces, si sí, acabamos de matar a ese. Ahora, lo siguiente son que los mensajes secretos. Una pequeña pista del mensaje secreto que van a ver. Antes de continuar, eh, miren, muy pronto, en el siguiente video, eh, otra vez lo voy a decir, aunque sea un poquito molesto y no tan amistoso, eh, que voy a creer. Eh, Um, en el canal de mi amigo Va a publicar el video original O sea, el video que dura casi como una hora Y también hoy van a ver dos videos Entonces porfa prepárense También ahora, um, si es que quieren usar mi contenido Tienen que ir a mi página web para revisar lo de Creative Commons. Entonces, a ver, licencia Creative Commons. A ver, entonces.. Dios. Eh, para ver el mensaje secreto vamos. Eh, van a ver dos mensajes secretos relacionados con una actualización que es el de live event. Fue el evento en vivo, para, para verlo ahí, miren, se van acá abajo, y ahora van a encontrar acá abajo el volcano, o sea, el volcán, porque can, el, eso significa volcán. volcano. Alguien se murió, what, what? Ah, ya, ya, ya, ya. Dios, por favor, no se me.. Ya no, ya no. Dios, Dios, Dios, Dios. Para que así. Eh, porfa denle like y subscribe. Y obvio, activen la campanita para poder ver más videos. Eh, hoy van a ver dos videos. Menos la parte 2 de lo del jueves mesa. Entonces, a ver, vamos, vamos, vamos. Uh -huh, uh -huh. Vamos, vamos. Y acá está el segundo mensaje secreto. Te esperen un segundo. ¿Ven? Ahí. volcano event. Si aparece eso, debe ser que es un Un evento. volcano event. También le voy a bajar un poquito el volumen. No, esto. Así suena mejor. Entonces ven events volcano Y se si acuerdan abajo, Kano ahí ponen esta cosa censurada y ponen Kano y ahí da Volcano, que es Volcán, evento Volcán o sea que el evento se va a tratarse del Volcán y ya les explico que Volcán Brah. F, F, F, F tengo que volverme a tomar esto y si ustedes no sabían, si sí existe un volcán. Y es este. Este es el volcán. Y debe ser que va a explotar en el evento. Ahora, lo último que vamos a hacer es hacer algo con un nube. Antes de eso necesito comprar una función lanzable. Solo me voy a gastar gemas para... Solo por, solo por demostrarles a ustedes Si no funciona Uno, no funciona con el Fly Robux En, en el anterior video lo probé y, y me valió Emilio, en cambio, él estuvo en otras partes Y también mostró cosas del skin Porque miren que ahora él tiene, una, tiene cosas de un evento Que yo no participé, F Entonces, por detrás del volcán yo ni sabía que había un nube. Eh, se me olvidó tenía que usar los lanzables. Y también como lanzamos los lanzables. Eh, toca darle clic y no drop the item. Porque si no, no te va a apuntar a, a donde quieres. O sea, no al nube. Ven acá. Este es el noob. Entonces denle clic y miren lo que pasa. No pasa nada. ¡Lo sabía! ¡Me mintieron! ¡Me mintió mi otro amigo! No! Pues ahora eh, vamos con la siguiente. Que como dije, iba a ser Piggy y que vamos a jugar Piggy Build Mode. Y en um, y esta va a estar por dos partes. O sea, esta parte y que van a lanzarse las dos partes hoy. Entonces, a ver, nos tenemos que antes Antes de eso quiero ver algo. Antes de que nos vayamos. Porque si faltan. No, faltan 21 minutos. Me um, voy a volver a unir a ver si me encuentro un Mr. Mega Rich o un Mr. Rich. Porque yo también les quiero mostrar a ustedes cómo derrotarlo otra vez. Que también les recomiendo que vean el video pasado. No el del cartón paja y eso. Sino el de Wacky Wizards gameplay. La número uno. Y este tampoco no le ha comenzado. No, esto va a durar una eternidad. Voy a revisar. Esto creo que es una tele. Además, ahí aparecía que fue el primer evento de todo. Wakivisions. Entonces, entonces, no apareció por nada el mundo. A ver, esta última oportunidad. Solo esta última. Esta última. Ay, por favor. También en. Eh, a ver. No me valió. Acá ni ha comenzado. Y 20 minutos también para esta. Entonces ahora sí. Como dije. Vámonos a Piggy. Y también. Como conseguí esa espada. La conseguí en un. En el evento de. Metaverse Event. Que. Um, tristemente eh, ya no está más disponible Esta es la, vie la versión vieja del mago de os, Y esta es la nueva Que esta en cambio sí me encantó este rediseño Porque antes era re feo Y ahora sí se ve chévere e Entonces um, Vayan a um, Ya vamos a entrar a Piggy Y también lo siento por todos esos sonidos que están escuchando a ver, entonces Piggy Swarm Mode El Piggy Swarm Mode eh, eh, Digamos que es el modo enjambre eh, Ese modo Les digo que es difícil, difícil Vamos a jugar 5 rondas Jugaremos Wacky Wizards otra vez Y luego ya termina este video Tristemente, sí, los tengo que hacer un poquito corto. Pero, mejor dicho, ya se, ya se me dieron ganas de decir esto. No, un error, el error, el error. No, no, no. También les voy a. A ver. Join my server. Using your server can take a few seconds. Puede durar un par de segundos. Eh, ya cargo, ya cargo, listo, listo. Si lo están viendo lento como si fueran imágenes, eh, voy a tener que volver a grabar todo esto. Pero a ver, le voy a bajar aquí también la calidad. Porque no quiero que luego comience. Check gráfica no hay dos eso es um, listo entonces um, le voy a darle load al mapa la casa de Peppa Pig de una vez también voy a ir salvando esto um, save la nueva, la nueva casa de Peppa Pig Que ahora Emilio puso como 7000 cuchillos Porque él quiere que todos sean el impostor Y también prepárense porque esto va a ser Vida a muerte Entonces ya le di a ON Para que ahí las personas se entren Y ahora vamos a darle clic a em, Modo Bot entonces, a ver, está infect. Allá en esa parte no voy a coger el coche. Bra, bra, bra, bra, bra, eh, eh, je, je, ye, je, je, je, je ya, yeah. ah, ah, ah, eh. Sí, a ver, play, modo, pot, check. Además nadie se ha unido todavía y me podrían matar Sí, porque a todos les encanta ser el impostor A ver, aquí te doy esto, Bonnie Te doy esto, Bonnie ¡Bonnie! ¡Bonnie! Como les dije, van a ser sí, cinco o seis rondas Pero ya me escogí, voy a hacer seis rondas Y vamos a jugar más Wacky Wizards el Piggy ya despertó. Piggy ha desaparecido por 20 segundos. Y miren cuando le doy clic a esto. Oh my God, this is getting me freaking out. I am freaking out right now. Bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra, bra. Voy a rap, rap, rap, rap, no No, no, no, no, no, no. Me morí tan rápido. Me morí muy rápido. Hasta que alguien se una, voy a continuar jugando. A ver... También les voy a explicar cómo conseguir algunos finales. A ver... ¡Uy! Creo que ese es un comando secreto. A ver, voy a poner esto... Eh. No... ¡Ay! No, no, no, no, no. No, no, no, no funciona, pero ya les explico todas las notas. Entonces aquí aparece la lista. Em, queso, pan, em, lista de mamá, em, aquí es en donde se infectaron, aquí en, es en donde, era, en donde era la mamá de Piggy. Aquí era donde mamá de Penny guardaba muchos juguetes, sí, era en donde guardaba muchos juguetes y Emilio, voy a poner que está creado por Emilio y Matías en secreto porque Emilio, Emilio... Emilio Matías es este mama. Um, a ver uh, uh, uh, uh. Para que Piggy nos dejen pasantes. Antes um, Esto se va a quedarse en el auto safe Y esto es para que Piggy No me mate Además lo voy a poner en el modo Enjambre Y por la culpa el cuchillo ese Que puso Emilio Bravo, que. Okay. Oh, Dios, que haya puesto esos cuchillos. A ver, Dios, esto, esto. Y también se puede salirse por acá. También de una vez ya lo pongo. <tose> entonces vamos a ponerlo en modo Humble. Leí modo no le di modo bot ahora puedo también lo triste es que van a quitar muy pronto el modo <ríe> que le valga bien <ríe> con Virme me de ese modo prepárense porque pi va a comenzar a salir y creo que va a salir un solo bot de eso y además si sí, va a ser un triple caos además también les voy a explicar cómo hacer todos los mapas o sea me refiero cómo hacer todos los finales me confundí en el mapa me refiero el final de esto es para que ahí como que comiencen a la... Wata. Pero yo ni llego. Me valió. Me valió. Me valió. Me Me Me Ven ahora esto. Ahora estos están moviendo. No, esto es de loco A ver, entonces Listo Entonces para hacer el final El final del cohete Tienes que hacer estas cosas Ahorita va a comenzar a pasar un caos Si me parece que Piggy está desaparecido por 20 segundos Debe ser que un Piggy se salió O que alcanzaron al Piggy y cogerlo pero si es que se sale de esa caja, en serio me muero. Y es que solo hago esto porque quiero mostrarles. A ver, ¿ven esas tarjetas? Tenemos que antes conseguir el TNT. Que debe ser que en esta vez se es, español eh, en el sótano invisible. Así es como lo llamamos. Si alguien se sale de ese mapa, yo ya me muero. El sótano invisible... Dale clic. Clic, clic. Eso, eso. También vamos a necesitar tan solo la llave blanca. Edward Gameplays. Lo más loco es que están en. ¡Ven! Oni está en el vacío. Oni está en el vacío. Oh, ¡Cuántos bots! ¿Cuántos bots saldrán? ¿Cuántos? Creo que ahorita van a salir como si y se va a comenzar a buguear. Cuando se comienza a buguear, ya lo financio de una. Aunque se haga imposible. Porque miren, primero va a funcionar perfecto. Pero ya con 100, listo. Listo Ahora eso es lo que tiene que pasar um, Entonces bra, um, Primero necesito la tarjeta roja um, Luego la tarjeta azul Que gracias a Dios que ya abrí esto ah, Ay Dios, me tengo que morir en este final No uh -huh. Eso es lo difícil, que te caes o de ya. Ven, ya se está comenzando a buguear. Y si ven como si no se moviera nada, es que también se está bugueando en ops. A ver, Dios. La tarjeta azul. Me bajo por acá. Ay, Dios. Ay, Dios, ay, Dios. Ay, Dios. Ahorita cuando yo sea. Ven, incluso ya los dos no son re bien. Debe ser que sí, ya se comenzó a buguear. Ahora necesito el martillo. Además, acá no hay tiempo. Eso es lo más raro, que no hay tiempo. Debe ser que lo bogeé de alguna forma. Porque siempre hay tiempo. Y en esta vez, y ven y aparece el reloj. A ver, entonces ahora necesitamos la tarjeta azul otra vez. Gracias a Dios que yo ya abrí esta. Ay, quisiera... Uh, y es que sí, eso es lo difícil Ahora necesitan coger esta Martillo Como en el Martillo se van por acá, se van por acá Eso, eso Ahí en sí, también de una vez esto Dios mío Y luego necesitamos la llave blanca ¿Ven? Y también hay una nota, y es que es lo que quería Emilio, mi amigo, que puso como si fuéramos hermanos desde pequeño. No hay ni ya, hay como 7000 bots. Cuando más se bugue es que es que. Mm, ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vete de aquí, mundo! Y además, yo construí esa nave. Emilio construyó las paredes y eso. ¿Yo hice el resto del mapa? No, pero um, yo no creé. Um, Emilio dice que creó la mayoría. Yo creé la cosa más grande y todas las ideas más maravillosas. ¡Y me salí! ¡Lo hice! Sin muerte, sin muerte por ti A ver. ¿En ¿Dónde están mis escenas? Muéstremelas, muéstremelas No sale nada, allá Ma, antes de que estés infectado, te extrañaré mucho Adiós, y ven, incluso se murió. Ven este lugar está feo desde el día que se mudaron Necesito a alguien relacionado con esto Flyer, ok, policía No, Flyer, Flyer, adiós, tengo que... Tengo que morir Y ven, en cambio, ya parece como si estuviera abierto ese es como debería aparecer en el final. Y ven, y ahora sí ya está cargando. No, ya, ya, ven. Y entonces, como les dije, eh, si nadie entraba, ya me voy de una. Entonces, vamos otra vez a jugar Wacky Wizards. Hacemos eh, las últimas cosas. Y luego, ya en la parte 2, va a ser un poquito más larga. Y entonces, luego ahí ya financiamos el video y hacemos la despedida y también doy los créditos. Y también digo ¡learn! que se suscriban al nuevo canal de mi amigo. Sí, porfa, suscríbanse a su canal. Que también ahí vamos a hacer puras colaboraciones juntos. 15.000 likes y revelación de caras rápida. Ahí como se... Tendrán que investigar un montón, pero vamos, vamos, a ver. M NPC update. A ver. Hacemos un poquito de pociones y ya. F en el chat. Tres minutos, eso es perfecto. Porfa que salga el Mr. Mega Rich. También, por si acaso, voy a bajarle el brillo a esto. Para que así... Es? ¿Ven? Está funcionando. No, tengo que bajarle... Tengo que subir un poco. Ahí, ya, ya, ya, ya. Eh. No, algo raro le está... Este, em, este em, en dos minutos va a comenzar. Si sale... Em, Se llama Mr. Rich o el Cyclops. Sí, porque ahí le dicen que es el señor Rich o el Cyclops. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. También hay una... alguna forma de... A ver... También les voy a decir algo y debe ser que en la última actualización parcharon lo de que lo puedes dar y ahora como que cuando lo tocas ya no te lo puedo agregar Sí, F en el chat, ¿no? Debe ser que a ellos no les encanta que ahí hagamos eso Uy, también si es que ven como si fueran imágenes Antes de eso me voy a un estudio. A ver si sí, bien, sigue sí, bien. Eso, eso A ver, vámonos a Ars estudio Studio A ver, listo, listo eh, Antes de que financie este video ¿Ven? En un minuto, ya falta poquito para que comencemos a derrotar al ciclo. No no, no, no, no, no! ¡En serio! Ahora se va a verse como si las... como si imágenes... ¡Por favor, carga! ¡No, no me... ¡What! ¡Ya, por fin! ¡Dios, Dios, Dios! A ver, le tengo que quitar esto... Y tengo que bajarle hasta lo último de la calidad En un minuto Ahora en 0 minutos en 56, 55 A ver, nos vamos a quedar acá hasta que el ciclo ya entre Y si ven como si estuviera ahí trabado es por la razón de que... El video como que no se estudió. Se trabó así y luego así y luego ahí. Y se quedaba quieto. Por la culpa de, de los books. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya debería aparecer. Ya toca derrotarlo. ¡Ay no! ¿Otra vez el bug? Por favor, colaborame conmigo. Dios, tengo mucho volumen, mucho volumen, mucho volumen. En Ven, es casi imposible controlarlo en este... Ya. Desde estos días este bug me está pasando. El pig está funcionando re bien. Y le bajé la calidad para que así funcionara lo mejor. Pero ven, a ver, incluso reset player. Re, ahora sí, ahora sí, ya está funcionando. A ver, reset player, reset, reset, reset. A ver, listo, listo. Listo, listo, listo, listo. ¡Ay, no! El bug me está, no me está colaborando, Roblox. Es que en serio, ahora es como el internet Si ¿Sí ven como... No, no, no, solo es que me mate Después de esto ya vamos a financiar el video y además, si es que lo he embubiado, ahí es pues Porque si no lo puedo creer. Roblox está re mal en estos días y no sé por qué. A ver, al menos por acá. Sí, sí. También pueden conseguir objetos premium con el Mr. Mega Rich. Y porfa, suscríbanse, denle like, activen la campanita y comencen. Hasta 15.000 likes vamos a, a mostrar las caras rápido. ¿Ok? Para que así descubran un poquito de nosotros. A ver. A ver, porfa, colaboren colabore, colabore, porque miren, ahí como que ustedes están viéndolo de otra forma, porque en cambio ustedes ahí como que se queda quieta a veces. Y además este video no puede durar 12 horas, una hora, porque el anterior video que hice duró una hora y no lo pude publicar. Le voy a bajar más la calidad Así ah, ya no le puedo bajar más No creo que le voy a tener que subir la calidad Y volverse a bajar Está el rendimiento activado Micro por A ver, está el rendimiento Ay, Dios, ay, Dios, se me quedó quieto Dios, no me ro. Ahora ya me aparece ahí el estado de rendimiento En este momento, a ver Ya, ahora sí, ya me está cargando mejor Ahí me revisé, ahí como están viendo arriba es como, como me está recibiendo en este momento Ahorita ya, ya lo quito, pero... Ven, en este momento no me está colaborando esa cosa Los pinks no está. Miren, miren, miren. No, está re mal. Casi va a financiar esto. A ver. Si ya no me cano ahora más, ya me termina el video. Ok, porque no puedo, no puedo así, si no puedo ir con eso. Ay, Dios, ay Dios, no, no, no, Muy bien, casi... Ay, a ver... ¡Ay Dios! Ay, Dios. no, no, no, no, no, Bien, bien. chicos. oportunidad si ya si me ven mejoró a ver eh, chicos a ver a ver a ver vamos vamos roblox funciona funciona Desapareció como si nada, a ver. A en ver, su a ver, ahí me está. Miren cuánto me está recibiendo, y ahí me dicen en los comentarios si es que está re malo por ahora funcionando, si sí, está re bueno funcionando. Pero porfa denle like y suscríbete acuérdense 15.000 likes y un poquito y una rápida revelación de cara. Uy, uy, uy, uy, uy, ¿cuándo consigamos las gemas? Eso, eso, eso ya lo estamos derrotando. terminado estoy terminado. ay el ojo del cyclops mm, ahí está el ojo del cyclops no no no no boom, colabórame colabórame te lo suplico esa el ojo del cyclops no no no se me fue se me fue ay dios ya casi, ya casi, cuando cojamos las gemas, ahí ya la despedida y listo. Y también les voy a contar un secreto que me dijo Emilio en, el ante, en la anterior versión, y es que miren, acá en el arbusto, miren por acá, no, miren por acá, por acá, eso, eso, ven. Esa roca, eh, es una roca de un youtuber, sí, de un youtuber. A ver, aquí ya se la doy de una vez el Opel Ciclops. Y ahí termina el video. ahí gracias por mantenerlo así oasis a salvo. Pues gracias a todos por ver este video. Esperen, esperen que me quedo mal acá algo. ¿no? <risa> Mr. Sex will be